Vamos a cambiar de tema, le vamos a dar la bienvenida a un colega por primera vez aquí en la edición central. Exacto, sí. Bienvenido. La primera de bueno, muchas, esperemos. Dale, <risa> sí. Intentaremos. Facundo García está con nosotros, colega de Diario 1, que viene a contarnos una historia difícil que está sufriendo un sí. mendocino detenido hace cinco meses en Malí. Sí, en realidad es así, es un argentino que hace uh -huh. diez años que está de viaje... Uh -huh. Eh, no es mendocino, pero su tía se contactó con nosotros porque hace cinco meses que Nicolás Bossier, sí. 32 años, está preso en Malí, o Mali, se puede decir de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el delito que cometió? Escuchen esto, tenía el pasaporte vencido, pero por ese detalle, hace cinco meses que este chico está preso en Mali y no en Bamako, que es la capital. Claro. Está a más de 500 kilómetros de la capital donde le cuesta conseguir abogado, está incomunicado, no puede este, mantener ningún tipo de contacto con su familia y la Cancillería, Eso que, que ha sido que... contactada sí. por la familia, uh -huh. tampoco está resolviendo el asunto de manera sí. eh, más o menos veloz, eh, al punto de que este chico no sabe cuál va a ser su, su futuro en este momento, está aparentemente congelada uh -huh. la causa penal, que es por vagabundeo ...y eh, tránsito indocumentado. A ver, él entró en mayo a Mali... ...sin los documentos. Es decir, ya tenía vencido el pasaporte. Es un viajero, a ver, experimentado. Tiene sí. su forma de ver la vida... ...su forma de ver eh, el viaje como una aventura. Pero en este caso, Mali... Es un país muy inestable que está gobernado por una junta militar desde claro. el 2021. después un de, de una de transición. Sí, después de una serie de golpes de Estado del 2012. la claro, eh, situación también política, claro. social, un poco de complicada. todo, sí, ¿no? Claro, complicada. Sí. Pero que debe complicar también el trabajo de Cancillería del que hablabas recién. También, porque de hecho claro. Cancillería se maneja con la Embajada Argentina en Nigeria. No tiene claro. representación directa en Mali. Mm. Entonces, fíjate vos la desesperación de la familia. Tiene que contactarse con Cancillería, Cancillería, con la Embajada Argentina en Nigeria y la Embajada Argentina en Nigeria, tender contactos uh -huh. en Mali. Eso hace que todo sea muy engorroso y que este chico esté sin poder comunicarse con su familia desde hace cinco meses Saben que está más o menos bien Eso te iba a preguntar si tiene la familia alguna referencia de que le claro. esté bien, de cómo está, no sé, está siendo tratado sí, y demás. Su tía, Karina Lombardo, sí. que vive acá en Mendoza, sí. se contactó con un asistente social que trabaja en la cárcel de Calles, que así se llama, la región donde está preso este chico. Ajá. Le dijeron que está bien, pero... Digamos, el estar bien en una prisión de Malí es un, un término un poco flexible. Tan incierto, digamos, no, no sabemos. Es Tan incierto. Aparte que te digan que está bien cuando uno no puede escuchar la voz, claro. verlo, tener la certeza de cómo está, es sí. prácticamente la nada misma. La situación es muy angustiante. mira en agosto este chico cumplió años y la familia pidió permiso para poder enviarle algunos videos uh -huh. para saludarlo. Y parece que le han llegado los videos, pero eso es lo una de las pocas cosas que ellos han podido saber es que algunos de esos videos le llegaron a la cárcel. ¿Alguien tiene? Porque viste esto de lo que le llega a la familia uh -huh. o de lo que la embajada también transmite. Digo, estos, por ejemplo, de la embajada, ¿han tenido ese contacto? ¿Se sabe si ha tenido el contacto directo con él? No. De hecho, le, lo que dicen en Mali es que tienen que conseguir un abogado. Hay dos frentes claros. Uno es el diplomático sí. y otro es el judicial. Claro. El diplomático, eh, a ver, se ha movido por el lado de, por ejemplo, mandar gente de Brasil que hable con los malienses para ver si aflojan... Uh -huh. Eh, se ha hablado también de contactar a eh, em, Cancillería y después que ellos hablen con Argelia y hagan toda una triangulación. Sí. Y por el lado judicial lo que les dicen los malenses es consigan un abogado. ¿Cuál es el problema? Que los abogados que están en Bamako, en la capital, no quieren viajar a calles que está a 500 kilómetros. ¡Ay, pobre! Ojo, todo en contra. acá nosotros decimos 500 kilómetros, pero en estos países 500 kilómetros te puede mandar una semana de viaje o más. Claro. Entonces hay por, toda una cadena de, la, de, de las condiciones de las rutas, frutas. por ejemplo. Sin uh -huh. pensar que hay, eh, por ejemplo, hay rebeliones Tuareg, hay uh -huh. en Mali, hay yihadistas. Uh -huh. Y tenés en algunos de estos países africanos, este particularmente es en África Occidental, sí. tenés la temporada de lluvias que claro. también te complica el tránsito. De modo que nuestros 500 kilómetros no son los no 500 kilómetros Y no consiguen abogados que puedan estar in situ. Lo último que pasó fue que la familia logró contactar con eh, Cruz Roja. Cruz Roja uh -huh. los puso en contacto con una ONG. Sí. Esa ONG tiene trabajo territorial ahí en Calles y están buscando un abogado que sea de ahí, del lugar donde está la cárcel, de Calles. Hasta ahora no hay novedades. O sea, esa es la máxima esperanza que tiene por ahora este juego. Sí. Y mientras tanto siguen pasando. ¿Cuántos? ¿Cinco meses ya? Cinco meses ya y hay otro tema que quien ha andado por África lo sabe. Cuando hay tantos funcionarios en el medio, en África, muchos quieren sacar su tajada. Ah. Entonces ahí cabe la posibilidad de que te estén cobrando por contactar al abogado, al amigo del abogado y al abogado del amigo del, y así. Sí. Y así se te va plata, se te va tiempo. Entonces, bueno, es muy compleja la situación. Lo que ha eh, decidido hacer la familia es eh, visibilizar esto. Para que los argentinos, en Mendoza y en el resto del país, sepamos que tenemos un compatriota preso, incomunicado, desde hace cinco meses. Tremenda historia. Bueno, y la también seguiremos. para hacer un poco más de presión en lo que es la gestión diplomática uh -huh. que está haciendo la Argentina. Uh -huh. Nada indica que le esté haciendo mal, pero sí que pueda... Tender más líneas, como decías. ¿Por qué decías de Brasil? ¿Por qué una triangulación posible es con gente de Brasil? Porque Brasil tiene fuerte influencia en África, eh, en África occidental. Uh -huh. eh, no solamente Y también, por ejemplo, en Mozambique, del uh -huh. otro lado, del lado oriental, porque comparten sí. el idioma. Brasil tiene inversiones en África, tiene presencia. Entonces, eh, es mucho más fácil llegar uh -huh. triangulando con Brasil que llegar a través de Argentina solamente. Uh -huh. Scioli intentó mover en Brasil esas piezas... Eh, sabemos que ha habido también algún tipo de esfuerzo por parte de los brasileños, pero por ahora sin efecto concreto en la situación judicial de eh, Nicolás Bossier. 32 años, un viajero experimentado que sin embargo metió la pata al entrar de forma no irregular dio, claro. a Malí. Y bueno, él de todas maneras había entrado de forma irregular a muchos otros países. Sí. Esta vez pero acá fue entró en un justo país en sí. gobernado por una dictadura, claro. que no le perdonó eso, pero es una nimiedad comparado con la pena que le están claro. poniendo. Exactamente. Es decir. Claro, claro, claro. Su familia ninguno ha viajado. Su familia no ha viajado. No ha viajado a nadie para... Pero hay un tema ahí, es muy difícil entrar a Mali. Claro. Eh, Mali fue expulsado de la Unión Euro... Euro... Europea. Euro Europea. no, en, en, en, en, la Unión Africana ah. hace, hace un tiempo. Está bastante aislado en términos diplomáticos. Claro. Entonces, tampoco es una es situación fácil. compleja. Claro, es una situación compleja. Eh, tendremos que ver cómo avanza. Esta presión mediática que se pueda ejercer, uh -huh. quizá colabore para que Cancillería acelere los tiempos. Ojalá, ojalá. Esperemos si es así y esperemos que Nicolás pueda estar en Argentina antes de la fiesta. Por supuesto, regresar. Muchas gracias Facundo. A ustedes chicos. Gracias. Facundo García, colega del Diario 1, que además ha hecho un largo viaje por África, por el otro margen <risa> concretamente, no por el occidental que es del cual estamos hablando ahora.